Yo esto lo veo demasiado plano, demasiado sí, limpio, sí, que sí. aquí o caracterizas mucho eh, pues con ojos o con ojeras o tal, o este personaje miedo no da, no. y miedo tiene que dar, entonces no. mmm, los encuentro, no sé más. No ¿Es sé, este sí. gigante ese?